que podamos realizar algunas aclaraciones respecto a un proyecto de ley que ha sido presentado por la senadora Barrientos esta mañana referente a modificaciones a la ley de pensiones. Como primer elemento, yo quiero recordar a la población que la constitución política del Estado, en su artículo 45, es muy claro cuando indica ...que los servicios de seguridad social, es decir, los sistemas de pensiones... ...deben ser administrados por el Estado. Un segundo elemento también, en el párrafo 6 del artículo 45... ...se indica con absoluta claridad que los servicios de seguridad social... ...no podrán ser privatizados ni concesionados. En ese sentido, el proyecto de ley presentado por la senadora Barrientos contraviene la constitución política del estado y sorprende que senadores de nuestro estado plurinacional no conozcan la constitución política del estado que se constituye en la norma mayor de funcionamiento de cumplimiento para el estado plurinacional. Un segundo elemento importante a indicar es que se introduciría con este proyecto de ley ...una situación de competencia que permitiría mejorar las condiciones de los ciudadanos. Nosotros queremos indicar con absoluta claridad que actualmente la gestión desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre... ...que son los datos que tenemos a disposición, ha mostrado una rentabilidad promedio de 4,51% que es superior a la presentada por la AFP Previsión, 3.47%, y la AFP Futuro, 3.34%. En ese sentido, ya hay un mayor beneficio a favor de los aportantes, a contrapelo de lo que indica la senadora. Por otro lado, también yo quiero recordar a toda la población que el funcionamiento de la gestora, va a permitir que las comisiones que actualmente pagan los aportantes, que son cuatro, se reduzcan a únicamente una. En concreto, el funcionamiento de la gestora va a permitir que la comisión del 1,31% que actualmente pagan los jubilados a las administradoras de fondos de pensiones, desaparezca el proyecto de ley presentado por la senadora Valientos, lo que va a hacer es perjudicar a cerca de 200.000 mil jubilados que tendrían que continuar pagando esta comisión del 1,31% tal como está planteado en el proyecto de ley porque de continuar las administradoras de fondos de pensiones lo que tendría que ocurrir naturalmente es que los jubilados continúen pagando esta comisión. Un tercer elemento que me gustaría aclarar a la población, porque he escuchado indicar comentarios en el sentido de que el sistema de pensiones sería una especie de caja chica del Estado. Esto es totalmente falso. Y yo quiero recordar a la senadora... ...de que el artículo... 6 de la ley 065 es bastante claro, pues establece con absoluta claridad que los fondos del sistema integral de pensiones se constituyen en patrimonios autónomos y tienen un carácter de inembargabilidad eso quiere decir que solo pueden ser destinados a lo que significan las pensiones y las inversiones necesarias lo que olvida la senadora Barrientos y en esto quiero ser muy claro es que la vieja ley la ley 1732 y su decreto supremo 24469 su decreto reglamentario establecía es decir la ley, vieja ley 1732 establecía la obligatoriedad de inversión en relación a lo que significan los bonos del Estado. En la nueva ley, en la ley 065, no existe ningún tipo de obligatoriedad a que la gestora invierta en los bonos del Estado. Por esa razón, la gestora rechaza este proyecto de ley. Pero además debemos indicar, y en eso hemos sido muy claros, que las administradoras de fondos de pensiones como empresas han obtenido desde 1997 hasta el año 2021 más de 220 millones de dólares como utilidades. En el caso de la gestora, las utilidades como empresa van a contribuir al fortalecimiento de la renta solidaria, de la pensión solidaria y de la renta digna. Es decir, las utilidades de la empresa son muy distintas a los rendimientos de los fondos van a permitir mejorar las pensiones. Sobre estos cuatro elementos, desde la gestora queremos rechazar este proyecto de ley porque perjudica a los afiliados, perjudica a los jubilados, pero además establece con claridad una contradicción con la constitución política del Estado que se constituye, reiteramos, en la norma mayor que tenemos en el país y que debería constituirse en la norma, en el elemento central para cualquier proyecto de ley. Y en ese sentido, sorprende que los senadores Paz y los senadores barrientos no conozcan, o peor aún, estén pretendiendo violar la constitución en una clara acción de sabotaje al proceso de reconstrucción económica y al proceso de avance de la pero de una lista que se sabe que han sido convocados.